Y hola, ¿qué tal? Ranita del canal, aquí caplin un nuevo para ustedes. Y nos encontramos con Alessi. Hola, panita, ¿cómo estás? Hola, hola, caplin Bueno, tenemos a Alessi en nuestro equipo. Y en el otro equipo tenemos a Rabito y Akenai. ¿Cómo estás? Uh, hola, ¿cómo oh, están? buh estás? ¿Qué haces tú aquí, imbécil? Verdad. Ay, no, no. Está de sí, nuestro tú. lado, muere. Y como ya vieron, Ranita, somos de nuevo en GTA 5. Pero esta vez tenemos que capturar. BANDERAS ¿Cómo así que Bandera. captura banderas? Sí, ¿cómo así que captura banderas? Sí Cada equipo va a tener cuatro banderas Como estas de aquí Y tenemos o que sea. ir a traerlas del equipo, enemigo Y colocarlas acá Así que oh. ¿Están preparados? ¡Es ¡Prepárense bueno, para perder! ¡Vamos ya a experto! Yo no soy experto en capturar banderas, pero sí corazones. Así que esto será fácil. Vamos, varita, vamos, vamos a capturar las ¡Oh! banderas! ¿Y por ¿y qué hay bicicletas? Ellos tienen armas. Eh, pues nosotros también tenemos armas. ¡Ah, pero es que acá hay vehículos! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Uy! Un autopachero, un auto fachero. que Ay, no la, bicicleta! La ¡Bro, bro, bro! No! ¡Atrás, atrás! ¡La bandera! Ha ver, ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás hay alguien! ¿Dónde está? ¿Dónde está el susto? ¡Le están <risa> intentando robar! No ¡El robaron verdad? una bandera! ¿Dónde, ¿Dónde está la bandera ¿Dónde <risa> estás? <risa> <¿Dónde> está? <risa> ¡Muéstrate! ¡Estás peligroso! ¡Míralo, míralo! ¡Ay, ya cayó! ya cayó! ¡Rabito, ¡Ah, distraenos! ¡Dispara! ¡Ah, tiene no, esto ahí está! ¡Bro la Ey, policía! ¡Ey, me dijo que desde atrás! ¡La policía me sigue ayuda! Dios, ¿cómo que te sigue la policía? Eso no está en el contrato. Vamos, vamos, ¿Qué sucio. ¡Ah! Bro, todo en estamos? la vida se resuelve con un cuetazo Lito, listo, listo, listo Vamos por la no. bandera, Lessi Vamos corre, corre, corre, corre, corre ¿Quién hay? Saca los misiles, misiles. Hay que tirar el, el misil a ellos Ufas, ufas Cuidado, que no como en la el, guerra, guerra. Ay, Manita, Uf, soy nuevo, agente corre. 007 Vamos, vamos, vamos, vamos Lo lograrían, no, bro! Lo espera. logramos Espera No, no veo no, otra no no esos. Corre, corre, corre, corre ¡Que Ya pasaron, que ya pasaron. ¡Me dispararon por detrás! ¡Corre! ¡Me dispara a mí! ¡Corre! ¡Ahí dispararon marina! ¡Distráelo, distraelo distraelo dispararon a mí! ¡Me dispararon a mí! ¡Me dispararon a mí! ¡Me dispararon a mí! ¡Estoy queremos. subiendo! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay no! ¡No! no ¡Me mato! ¡Corre, corre, no, me mató. corre! corre! no ¡Me mató ¡No! Me mató. no ¡Me ¡Me eso tuvo que doler oh. en el lado en el otro lado el otro lado el otro lado va al otro lado ya me perdí Esto es gracias garguita. por el empujocito ah. ah. oh, no le empujé corre corre dale dale ahí está ah, si tienes que subir acá mira mira acá ah sí. ya las vi What? me caí okay, okay, sal okay. si ¿sí eres hombre cuidado que esta gente está aquí abajo Manita, manita Cogíla, ¿dónde viene, Anu? Quítate, corre, corre, corre, corre, uy, corre ¡Uy! ¡Sale ese perro! ¡La esquivo, suerte! ¡Corre! ¡Corre, bro! ¡Corre, corre! ¡Casito me da! Corre, bro, Oye. ¡Bro, bro, bro! Oye. Tú hazle el sola. topo, hazle el topo, corre por tu vida ya ¡Salgo, Rabito! ¡Córrele, wey! Pues. ¡Córrele, córrele! wey córrale córrele corre no. <risa> Ale, sí, manita, pero tú tienes un vehículo, ¿por qué no me llevas, bro? Pues súbete, tú te subiste a la no, de... ya no, no ya no, no, no corre, corre, corre, corre. ¿A dónde van? No mires atrás. Cor ¡Ay! Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Bro, bro, lo logramos, lo lograremos ¿La, ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ¿qué no, la bandera. ¡Qué! El hoyo ya se está haciendo. ¡Destruye la bandera, roba la bandera! Bien, bien, bien, bien, bien. A eso se le llama estrategia. Ahí te va! ¡No! ¿Qué le pasa a ese sucio? ¡No me mató! ¡A volar! cojo la bandera y la, y la planto, va a plantarla, va a plantarla, va a plantarla ¡La planta, la planta, la planta! ¡La planto, la planto! ¿Cómo? ¡Lo tenemos, play lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¿Lo tenemos? ¡Eh! ¡No! Menos una bandera para el equipo enemigo mira no, que ¿sí? aquí tenemos a Kenai! ¡Vale! ¿Dónde está? ¿Dónde está a ese muerta muerto, muerta muerto! se murió! ¡Sin intrusos ah, en la casa! ¡Y más cuando estamos! ¡Kenai, hay que hacer lo que practicamos en el cuartel! La 1, 2, 3, 4! Estamos, de vamos, man, vamos, de una, duna, una, Pues bueno, nosotros man. haremos la 3, 4, 5. Pero igual bueno, bueno, bueno, es, bueno. es Alexi, Alexi, yo diría que vamos con las máquinas pesadas. Uh, vamos a sacar las máquinas pesadas. Esas blancas, gusta, mira, me gusta. Mira, esos vehículos blancos que están me aquí. Me gusta. Tranquilo, vamos, Rabiquito, no tienen distancia a esos vehículos. Así que tenemos ventaja. Oye, okay, ¿seguro vamos, que esto resistirá? ¡What?! ¡Sí, Sí, sí, sí. Ahí vean, ahí vean. Ahí, ahí va, ahí va. Dale. Miren, dos grúas por mí. Ayuda. ¡Ay, va, no, ¡Qué! ¡Pero eso es trampa! ¡Eso es trampa! No, no, no, ¿qué ¡Eso es trampa! ¡Jurre con pie! Voy con la máquina no, no, no, pesada. No, no, ¡No! ¡Me mataron! ¡Aaah! <ríe> ¡Marita, ven para acá! ¡Bro, ten cuidado que nos roban me acá! ¡Me están linchando! ¡Ay, chaval! ¡Adiós! ¡Muérete, muérete pesado! ¡No! Ya otro manco! ¡Y otro para no. acá! ¡No, no, no, no! ¡Muérete, muérete, muérete! ¡Sucio! ¡Muérete! ¡Se murió! Vale, menos uno, menos uno, menos uno ya Pilla de nuevo llegó. otro auto, tenemos que volver sí, sí, sí, prepara, las defensas, Kenneth, ¡Prepara las defensas, Kenny! ¡Prepara las defensas! voy con mi cuatrimoto, banita! ¡Venganse! ¡Venida por mí! ¡Venga! Tranquilo, que allá vamos, no te preocupes. Sí, sí, allá vamos, tú tranquilo ¿Sabes por qué? Porque esto es guerra. ¡Guerra! Yeah. Ay, qué miedo, yo me voy Vamos, Alexi, vamos, vamos, vamos, vamos por la otra bandera uh, uh, uh, uh, uh, uh. Que si sí voy, uy, que si sí voy, uy, que si sí voy, sí voy? ¡Uy! Logramos, logramos, logramos, logramos, uh. logramos, logramos Van a subir, van a subir, ¿qué ¡Estoy aquí, estoy aquí, esto No aquí, tequila Y tú también ¿Qué? Venga, toma el posoto. Bueno, lo intentamos Bueno, manita hay que ir a conseguirla, bro. Tengo que conseguirla. ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué feo sea... caso, amiga! Eh, esto, esto no se va a quedar así. No, no, es que eso no se va a quedar así. Es que ¿Quién eso no decide... lo decidió? Es que solo si no no, va a quedar así. ¡Mírala, mírala! ¡Mírala, mírala! Mira, corre, corre, Alexi, ¡No me hagas caso! ¡Corre, corre, corre! corre. ¡Llegamos primero nosotros a su base! ¡Corre! ¡No! Corre, ¿quién, corre, corre, ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¡Cuidado! corre, corre! ¿Qué es ese Joto ahí? ¡Aaah! Se ese Joto! ¡No tiene balas! No tiene no bala, que suba, que suba, no tiene bala, no tiene su base, no tiene su base. Agárrala, agárrala, leche! Píllala tú, yo te defiendo. Uf, agarra tú también ¿tú? una. Agarremos ¿Tú? dos. Muy muy que no te arras puedes arras tomar dos. Toma. Creo que sí. Vamos, a, agarra, agarra, agarra, una vale vale, vale, vale, vale. yo voy por otra. Estoy ¿sí? corriendo, amigo. Tengo tiempo así hacer ejercicio. Corre, corre, corre, corre, bro. O sea, no, bro, subir ¿sí? con una bicicleta es más difícil de lo que pensaba. Pero si ya llegué yo. Vale, ya, pero una. es que tú eres ahí un voy, chico fitness, yo no. Agarro uno, listo, listo, listo, listo, agarré una. Vámonos. Voy yo por la otra. Acá, ah, arrendó tu término. Acá, Calecia, si al otro lado, atrás, atrás. Acajale. Ah, güey, pues, es, que, es que esto es un laberinto. Cuidado, que ah, vuelve, cuidado, va, va. que vuelve. suéltate suéltate por acá, suéltate por ahí. Vale, no Aquí estoy, amigo. No, bueno, bueno, voy, voy una. La tengo. Pues, pues, vámonos. Agarré, vámonos, vámonos. Vámonos, perro, vámonos. Uy, qué miedo, qué miedo No podemos dejar, nos van a rabito Yo fabrico mis propias opciones Con que nos robaron nuestras banderas, ¿eh? Exacto A ver, sí, que podemos con en mi Tractor Amarillo Tractor ¡Ostras! ¡No, no, no! ¡Que lo veo, que lo veo! ¡Tiene nuestra bandera! Anda muy lento ¡No! ¡Yo puedo con mi tractor! ¡Ali, no la la bandera la, no, bandera, no, no. <risa> la quitaron, guacho. ¡Vamos, rabito. No. Con... No. Espérate que no nos la quitarán a no ser que recuerda que nosotros aparecemos al lado, Toto. Es verdad. Oh, eso no, es, no. es verdad, eso es verdad. Y acá está la bandera, ¿dónde está? La Tengo la bandera, no sí, no tengo la bandera ni ni sí. ni Hay ni ni una ni ni bandera en la rampa, Capley, Corre, corre, corre, corre, corre. Corre, corre, corre, corre, corre. En la rampa. Hola. ¿Cómo que en qué rampa? ¿En qué rampa? ¡En la rampa roja! ¡Ah! Espérate, que hay otra acá! ¡Hay otra, acá. corre, acá! Corre, ¡Corre, corre, corre! ¿Cuántas tenemos ahora? ¡No sé, bro! ¡Pero agarremos! Pero, lo que digan? ¡Corre, Rabito! ¿Y dónde están las ay, banderas? Ay, acá, acá, acá, acá, ¡Acá, acá, acá! ¡Acá hay una, acá hay una! ¡Agarro! ¡Vale! ¡Uh! ¡No! ¡Quiero la que le quitamos! ¡La agarré! Ah, bro. ¡Vámonos, panita! ¡Vamos! Esto no se va a quedar así ¡Vamos! ¡Yes! ¡Un punto! ¡Let's go! ¿Cómo es que un punto aguardo? uno ¡Pero bueno, bueno! ¡Ya llegó la gorda! ¡Woohoo! ¡Ostras! ¡Manita, manita! bonita, vamos! ¡Salí así! ¡Cuidado! ¡Tenemos que debajo! ¡No la plantaste, sucia! ¡Vení! ¡Es asistito musulmana, Alexi! ¡Plante otra, plante otra, plante otra! la planta! espérate! planta! ¡Planto! Bueno, faltan dos. Que nadie que hacer un doble puntos para empatarlos. Vamos, que se puede. ¿Quién dijo miedo? Hay otra bandera por ahí. Hay otra bandera por ahí. Otra Vamos, vamos. Míralo, al frente, al frente, al frente. Cúrame, cúrame. Cuidado, cuidado. No, no, no. Correcto. Esquiva mis cohetes si puedes, animal. es de nosotros. Ahí te voy. Bueno. ¡Eh, ¿Eso, ese es el coló! ¿Qué pedo? Dispárale, no tengo balas. Pues no tengo cuí balas, coge balas, cubre balas. <risa> tengo balas de su fusil. ¡Ah! No, pero no, yo no, no voy a Yo voy en marcha para conseguir la otra. Yo voy en marcha para conseguir la otra. Vamos, K-Play ¡Perdí a Kenai. ¡Kaplay! Per, per, ¡Perdí a Kenai. Cura la bandera, sí. vete ¿Dónde están las banderas. Cure, vaya. No. Espérate, que tengo que subir. Vamos, vamos a conseguir las sí, últimas no. dos que nos faltan. Kenai, ¿dónde estás? No, no estoy aquí, no estoy ¿Dónde estás, ¡No! ¡Eh! ¡Qué sucia! ¡Qué sucia! La vida tengo una. ¡No robaron una bandera. ¡No, Nos robaron dos banderas, guacho. ¡Vamos! ¿Qué no! vámonos! nos robaron! ¡Salió excelente, plan! ¡Salió excelente! ¡Genial, genial! No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, están cuidado. por la parte de atrás. Está conmigo. Ayuda. Está conmigo. Tálo mátalo! mátalo más, Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos no. Robito! No, va, no, no, ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Balas, balas, balas, balas! ¡Tengo balas! ¡No, No, qué es no, ¿Tienes ¿Qué No, no, no, no. Balas, balas, balas, balas, balas, balas. Tengo balas. No, no, no, no, no, no, no. Cállate. No, no. ¡Ah! Ya no vas, correr, suje, vas correr. No se escapa! ¡No! Ahí está. Corre, corre, corre, corre. Esa es mi venganza. Bro no, no, el que nadie no, no. tiene una bandera mátalo por favor No ¿Por panito es que estoy que a poca vida Ayuda Corre entonces No, no, Corre, corre, corre Alexi ,SI, corre, corre, corre Vamos a dañar esa sucia Vámonos Rápido Rápido, Oye, Rápido. De Cabezas de la bicicleta? Eh, es que no sé andar en bicicleta Corre, corre, corre, corre, corre Que acá Manía. está uno, acá está uno ¡Uh! espérate lo que a mí me cuesta! Lo reventamos, lo reventamos vamos! ¡Lo reventamos! Hasta luego Ah. Tan cerca, pero tan lejos Nos queda una bandera, nos queda una bandera Porque la otra la tengo asegurada Y escondida Creo que tengo la bandera ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre rápido a la base! ¡Corre rápido a la base! ¡Corre, corre, corre! ¡No te voy a dejar! ¡No te voy a dejar pingado! ¡Vente para acá! ¡Corre, corre, bandera, corre Dale, dale bro, dale, dale, ve a la base, ve a la base ¿Por dónde se subía? Por, por, por un lado creo O oh, no sé, Asparkour, Asparkour sí. Uh, me subí a la rampa roja Por aquí no era, por aquí no era No, ah, no, no, quisiera, joven, que si muero Juanita, ah, tú tranquilo que tengo otra bandera ¿Cómo? ¿Y qué lo decías? ¡Quítese, te ¡No! la! ¡No! Vamos oh, lero lero, ¿dónde se ponían las banderas, bro? ¿Dónde están las demás banderas, bro? Tengo tengo oh, pesima memoria. Tengo la otra bandera, tengo la otra bandera. ¡Ay! ¿Qué te pasa, <risa> pringados? ¿Tienen miedo? Vamos, vamos eh, No, son que nos hacen la vida imposible. Es verdad, Ay. es verdad, porque no nos dejan ganar y así y así pues nosotros comemos rico. Exacto. La tengo la bandera. También la tengo. También claro, la ve, tengo. Corre. corre. Que no llegan si no ah, las balas. ¿Qué le hicieron he la planta, amigo? La carro. La tengo. La, ¿La tengo? tengo. La blanda, la blanda, la blanda. No puedo. No falta la última, la llevo. Voy a ir revisando. Llevo la última. Llevo la última. Llevo la última. Corre, corre. Allá están, están acentuando fuera de nuestra base. Es verdad, es verdad, es verdad. Tener cuidado, no, que joder, que se baja eso. Venga el son de paz, vengo el son de paz. No, manita. Sube ¿Qué rápido, Capley. play. voy, voy. Mátalo, mátalo. No sé dónde está, no lo veo. Vamos, vamos, vamos. ¡Gorre, ¡Vamos! tenemos! ¡Ganamos! que puedan comer tranquilos.